El corto plazo es ese periodo de tiempo lo suficientemente pequeño como para que alguno de los factores productivos tenga que ser considerado constante. Así, para producir cualquier bien, necesitamos el aporte de distintos factores. Necesitamos mano de obra o factor trabajo que aportan los trabajadores de la empresa. Necesitamos materias primas con las que fabricar los distintos bienes. Y, finalmente, necesitamos también máquinas, fábricas, etcétera, lo que en teoría económica denominamos factor capital. Por lo general, si en un momento dado se precisa aumentar la producción porque en nuestra empresa tenemos mayores pedidos, resulta relativamente sencillo incrementar el aporte de la mano de obra, ya sea contratando nuevos trabajadores o bien ofreciendo a los ya existentes realizar horas extraordinarias, convenientemente remuneradas. Las materias primas que necesitemos ante ese hipotético aumento de la demanda, generalmente, podemos también comprarlas fácilmente para emplearlas en el proceso productivo. Sin embargo, resulta un poco más complicado variar con la misma rapidez el factor capital. No podemos plantearnos de la noche a la mañana duplicar la, ma la maquinaria con la que contamos o construir una nueva fábrica en una semana para poder fabricar trenes o aviones. En la mayor parte de los casos, el factor limitante será el factor capital, por lo que en el corto plazo, dado un capital constante, podremos obtener variaciones en la cantidad producida recurriendo a modificar el aporte de los otros factores, contratando más o menos trabajadores y utilizando más o menos materias primas. Sin embargo, si contemplamos un horizonte temporal más amplio, sí que podremos plantearnos la adquisición o la construcción de nuevo factor capital. Podremos construir o comprar nuevas fábricas, nueva maquinaria, etcétera, de tal forma que definiremos el largo plazo como ese periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que todos los factores productivos puedan ser considerados variables. ¿Cuánto tiempo marca, por tanto, la diferencia entre el corto y el largo plazo? Pues depende. Depende notablemente del sector productivo en el que nos encontremos e incluso de las peculiaridades de cada empresa. No se tardará lo mismo en construir unas cocinas para un negocio de venta de tortillas de patata que podemos solventar en, o dos, en uno o dos meses que en construir una presa en un río para obtener energía hidroeléctrica, que es un proyecto que necesariamente llevará varios años. Déjame abajo un comentario indicando si has comprendido la diferencia entre el corto y el largo plazo en economía y si conoces algún sector en el que puedas distinguir cuánto tiempo podría ser el que marcase la diferencia entre uno y otro. Gracias.